Hola, hola, acá estoy para hablar después de otra función, les doy la bienvenida a este nuevo episodio y en esta ocasión voy a hablar de The Northman, el hombre del norte, el pibe del norte, el querido pibe del norte, película de Robert Eggers que se estrenó hace poquito y que personalmente era una de las que más esperaba en este año eh, y la verdad que no me decepcionó, de hecho me gustó bastante Tenía entre curiosidad y un poco de miedo porque a veces cuando hay mucha expectativa en una película eh, te puedes desilusionar, puede que no te guste lo que pensabas que te iba a gustar y todo eso. Y tenía curiosidad también por el lado de ver qué onda qué, qué iba a pasar con esta película porque Robert Eggers es un director que hasta el momento... Hasta antes de esta película tenía un par de, de películas más independientes. The Witch, que no la vi, la tengo que ver con Anya Taylor-Joy. Y The Lighthouse, que sí la vi, con Robert Pattinson y Willem Dafoe. Las dos, si no me equivoco, de Age 24 a 24. Eh, de un corte bastante independiente, bastante más independiente. Y acá ya saltamos a... Superproducción, mainstream O sea, algo completamente distinto Pero Se notaba ya en los avances Y en la historia un poco Que no O sea, no es por ahí El mainstream, ese tipo de película Más pochoclera O sea, es una película De mayor presupuesto No es independiente Un poco más pesada, digamos, en ese sentido Pero No la típica película pochoclera Digamos que mantenía un poco ese corte de independiente, aunque llevándolo a algo más de superproducción, si se quiere. Y quería ver qué onda, cómo se iba a mezclar esto de ser una película que tranquilamente podría haber sido una película independiente. Por ahí la comparo con The Green Knight, la película esta protagonizada por Ted Patel, que eh, era más independiente, digamos, no era tan superproducción y tiene ciertas similitudes, no es lo mismo obviamente, pero hay ciertas similitudes y tranquilamente The Northman se podría haber hecho de alguna manera así, pero no, eh, se tiró más a una superproducción y tenía esa curiosidad de ver qué se hacía, eh, cómo, cómo se mezclaban esos dos mundos, de tener una historia que tranquilamente Podría ser de una película independiente, algo más chiquito. Y llevarlo a una superproducción. Como me hizo acordar a The Green Knight, también me hizo acordar a The Last Duel. Porque hay dos cosas que son iguales con The Last Duel. Una, esto de ser una superproducción dentro del cine de hoy en día. Pero sobre una película que va a un público en... Más chiquito, digamos. O sea, no es una superproducción... Justamente no es una película no, Lo que decía hace un rato. pochoclear en el sentido de... Esta película es para todos. Sea lo que sea, todos la van a ir a ver. Todos la van a disfrutar. No. Es una película de un público bastante selectivo. Eh, no es malo eso. ¿eh? No es malo. Parece que lo estoy mencionando como algo malo. Pero no es malo. Es un poco... Malo en el sentido de la taquilla. Y acá es donde se conecta el segundo punto con The Last Duel. Esta película tiene pinta de que no va a durar en los cines. De hecho, eh, fíjense ahora, o sea, estamos en la primera semana del estreno, hay horarios, pero hagan el seguimiento de la segunda semana, la tercera semana, si es que llega a la tercera semana, como pasó con The Last Duel, que... Cuando la quisiera ver en su momento, ya creo que para la segunda o tercera semana, un solo horario, a la tarde, y doblada, nada más. Entonces, lamentablemente, porque lamentablemente eh, va a pasar esto, creo, con, con esta película, por lo que estuve averiguando, no le estuvo yendo muy bien en taquilla, y no creo que levante demasiado. Es una pena porque es una muy buena película, así como lo fue de las Duel, como lo fue de The Green Knight también, que no se estrenó acá en cines al menos, pero fue una gran película. Yo siento que son películas que tienen un público muy específico y eso juega en contra en cuanto a la popularidad, que por otro lado lo positivo es que la popularidad no va de la mano con la calidad de la película, eso queda clarísimo. Lo malo en esto, y acá es donde me, me pongo mal digamos por, por la película, es que no trasciende demasiado. The Last Duel pasó desapercibida y fue una de las mejores películas del año pasado. De hecho, ignoradísima en la temporada de premios, pero bueno, ese es otro tema. La cuestión es que, por ahí mucha gente no la vio The Last Duel, es como que, ah bueno, esta película, qué sé yo, pero es un peliculón. Y pasó de largo porque no se pudo mantener en los cines por esto justamente, no porque sea una mala película, sino porque eh, la demanda de hoy en día no va de la mano con este tipo de contenido. The Northman va por ese camino, y ojalá le vaya mejor, o sea, que dure un poco más, que tenga un poco más de prensa, si se quiere, que la gente la recomiende, que, que tenga un poco más de popularidad. sí. Eh, más que nada Porque se lo merece Realmente se lo merece Y en términos de lo que es la película A mí me gustó mucho Ya me voy a meter en detalles con eso eh, Es una película muy buena Técnicamente es Espectacular Es espectacular Es una eh, Obra de arte Realmente Porque Lograr todos esos planos, eh, lograr ambientar esta época en esas ambientaciones y también con el vestuario, con los lugares, las locaciones, con actuaciones muy buenas. Porque hay detalles del idioma, de, de costumbres, de cosas que se tienen que adaptar y que las actuaciones están en la delgada línea de que te parezca ridículo lo que están haciendo o que te lo tomes muy en serio y están muy bien, realmente están muy bien, los acentos también porque se notan esos acentos más nórdicos eh, en, en, en los actores, en las actrices, o sea, todo está genial, genial, realmente, así que una película que disfruté mucho, que me gustó mucho, es una película que realmente vale la pena ir a ver al cine así que aprovechen ahora que todavía está apóyenla eh, o sea <ríe> eh, me encanta porque estoy pidiendo que apoyen una película que va a ganar millones de dólares a lo largo del mundo pero bueno eh, realmente hay que apoyarla en ese sentido eh, como mínimo recomendarla porque Ahora se viene otro Strange y esta película va a quedar completamente sepultada, pero vale la pena, vale la pena al menos una vez ir a verla al cine, es de estas películas que recomiendo para ir a ver al cine, ya que me acostumbré en los últimos episodios a recomendarles si tienen que ir al cine o no a ver la película de la que estoy hablando, Sí, es una película para ir a ver al cine, así que aprovechen y... Les advierto que no es para todos. ¿sí? No me hago el exquisito de. Oh, esta película es eh, para un público completamente selectivo. No. O sea, realmente no es para todos. Eh, no es para el público más casual. Eh, de che, ¿qué película vamos a ver? Vamos a ver esta. Que me dijeron que está buena y después salen y. Oh, es un bodre. Eh, está muy buena, pero. Es para cierto público. De hecho. Si no tenían ni idea de esta película, si tenían alguna idea pero no están del todo convencidos, convencidas, vayan a ver el tráiler. Que de hecho algo que me gustó mucho, creo que hay un tráiler solo, pero bueno, si hay otro no lo vi, pero al menos el tráiler oficial. No hay realmente nada que sea spoileable. Y eso me copó, de hecho hay varios engaños en el tráiler de lo que pasa en la película. Porque son escenas que cuando yo las vi en el tráiler Pensaba, uy uh, esto Uh, esto va a pasar en tal momento Y esto, bueno En la película Nada que ver, nada que ver, de hecho Creo que El 90% del tráiler Todo lo que se ve en ese Porcentaje del tráiler Pasa En la primera hora, menos 45 minutos Después hay como planos sueltos de más adelante en la película que aparecen en el tráiler, pero completamente fuera de contexto, como que no lo asocias a que, ah, pero esto es el final, no. O sea, está muy bien hecho el tráiler en base a lo que pasa en la película, así que es un tráiler que recomiendo que vean porque a veces los avances te, te matan, te muestran cosas que no te tienen que mostrar, en este caso no. Así que es un típico tráiler manija, si no la vieron se las recomiendo para que vayan a verla. Si ya la vieron pueden seguir. Voy a empezar con los spoilers. Así que a partir de este punto continúan escuchando este episodio bajo su propia decisión. The Northman. ¿De qué va esta película? Tenemos a Amleth. El hijo de Orvandil. Voy a decir todos los nombres muy mal, perdón. Pero bueno. El Cuervo de guerra Si no me equivoco, como, como lo mencionaba. El Rey Oberlin. Que... Está ahí tranquilo en su reino bueno, Volvió creo que de una guerra No sé qué, bueno, todas esas cosas Está casado Con la reina Gudrun Y tiene un hermanito Copado el hermanito Fjolnir Que le dicen el desarmandado Hasta ahí nos está mostrando Más o menos la vida De un reino y todo eso típico Pero Traición Momento de traición, el hermano, Fjolnir, le tira un par de flechas a Outbandir y, con un montón más de personas, lo termina matando, cortándole la cabeza, básicamente. Y se ve esa ejecución. Ya voy a entrar en esos detalles, ya voy a entrar, pero hermoso. Cuestión. Ya ha muerto el padre, Fjolnir le dice a las demás personas que lo acompañaron en esta ejecución Vayan a buscarme al pibe, tráigame la cabeza del pibe El pibe se había escondido porque estaba con el padre en ese momento Se escondió ahí como, ahora qué hacemos Y empieza a correr cuando escucha eso, sale corriendo Una de las personas que lo persigue lo encuentra Y el pibe, canchero, le corta la nariz Detalle Importante para más adelante, pero le corta la nariz. Y otro detalle importante, pero esto ya era un detalle anterior. Explícito, completamente explícito. No. Hermoso, hermoso, hermoso. Mientras se escapa ve que eh, Fjellner secuestra, entre muchas comillas, ya más adelante voy a especificar en esto, a la madre. Y bueno, se escapa. Se escapa en un botecito y se va remando. Diciendo que va a vengar a su padre, va a salvar a su madre y va a matar a su tío, básicamente. Después de muchos años, no se especifican cuántos, pero muchos años. Eso es algo que por ahí no les diría que me molestó, pero es como que el tema acá de las edades queda raro. Porque al menos los personajes que sobrevivieron de esa época en la que... Amleth era chiquitito, que son Nicole Kidman, la madre, la reina Gudrun, y el tío, Claes Bang, Fjolnir, están iguales. O sea, están iguales. Y si vemos al pibito, y después lo vemos en modo Alexander Skasgar, eh, pasaron 30 años. Yo sé que Nicole Kidman es una reina impecable. Pero en esa época. No, porque realmente. Ni una arruga, nada, eh. No, está igual. Igual. No le envejecieron ni un poquito, está igual. Y fácil, les, les repito, 30 años pasaron. No sé. Es igual, a ver, dentro de lo que después termina siendo la película. Con varias flasheadas. Eh, mágicas y todas esas cosas bueno, que sé yo un detallito, pero un detallito interesante pasan todos estos años y Anleth se sumó a una tribu eh, digamos de personas que eran como lobos eh, como que se transformaban y entraban en un trance y ahora somos lobos y todas esas cosas y eh, buscaban esclavos o sea en. en al menos en un pueblo eh, entraron, eh, derribaron digamos, lo que era la muralla, se meten y bueno, eh, agarran a esclavos y después los venden. Es como que era su trabajo, digamos. No, no muestran que van a otros pueblos y esas cosas. Pero los toman como esclavos a las personas que les servían. A las otras que no les servían, las que me básicamente. En ese momento de repartir a los esclavos. Estos mándamelo a tal lado. Estos mándamelo a otro lado. Nombran. Islandia, y nombran a Fjellner. Entonces, claro, Amleth para la oreja, y recuerda todo. Antes de eso, tenemos una escena, me he olvidado, pero es importante, de Björk, que interpreta a Ciris, que es como un avidente, algo por el estilo, colega, de alguna manera, digamos, de el personaje de William Dafoe, Hamir the Fool. Que apareció anteriormente y que estuvo también en lo que fue esto de eh, una ceremonia de algo con el padre de Amleth, eh, Orbandil, eh, cuando todavía estaba vivo, obviamente, interpretado por Ethan Hawke y todas esas cosas. Entonces, en todo ese ritual, el, el, el pibito, como que pasa, digamos, a ser hombre, para resumirlo, ¿no? El rey, Old se da cuenta de que ya no está para estos trotes y le quiere pasar el manto de rey a su hijo. Entonces en toda esa ceremonia, re loca, re lisérgica, él llora y William Dafoe guarda esa lagrimita como si fuera Harry Potter. Y le dice, esta es la última lágrima que derramas y cuando sea necesario la vas a recuperar o algo por el estilo. Y esta, vidente, se la da. En ese momento y le recuerda que tenía que vengar a su padre porque él después de ese escape y después de que se sumó a esta tribu y todo eso como que se olvidó como que cambió digamos su vida y bueno volvemos al punto en el que están haciendo esta repartición de esclavos no sé si existe la palabra repartición pero bueno y ahí planazo se corta el pelo que le queda muy bien decisiones artísticas que eran necesarias pero bueno todo un papucho alexander Skarsgård con el pelo largo igual con el pelo corto también <risa> eh, pero se corta el pelo se marca con esta cosita que no sé el nombre que usan para los animales eh, con el fuego para marcar se marca él porque eso era lo que tenían los esclavos se Pone a nadar y se sube a un bote, que era uno de los botes que llevaba esclavos. Se hace pasar por un esclavo y básicamente así llega al lugar en donde vivía anteriormente, donde está Fjellner. En ese momento, en ese bote, escucha y conoce a nuestra querida Anya Taylor-Joy, que en esta película interpreta a Olga, eh, se llama como mi abuela, mira Y juntos emprenden este viaje de alguna manera porque eh, ella se da cuenta vos no sos esclavo de acá a la china te veo vos no sos esclavo y él le, le, le confiesa digamos de alguna manera lo que estaba haciendo porque claro le pregunta qué hace acá o sea te metiste entre los esclavos para ir a otro lugar, para pasarla mal no, no, no, no me dan las cuentas ¿Qué, qué, ¿qué estás queriendo hacer? y él le cuenta todo entonces es como que se unen para derrocar de alguna manera a, a Fjörnir y lograr esta venganza que él tanto buscaba y de acá en adelante la película básicamente se basa en esto en la búsqueda de la venganza tenemos un plot twist muy bueno yo me lo veía venir no estoy diciendo, no, no, ni siquiera lo marco como algo negativo cuando la película es predecible o tiene algo predecible lo marco como algo negativo pero en este punto no porque más allá de que lo veía venir me gustó cómo lo manejaron y no era la forma por ahí más específica como lo esperaba, así que nada, bien bien pulgar arriba que la madre al final no estaba muy contenta con... ...con el padre de Amleth, entonces es como que de alguna manera pidió que, que lo maten, que, que Fionn lo mate. Esto no me quedó claro porque ella dice como que rezó, o sea, como que lo pidió de esa manera. Pero no me quedó claro si lo pidió solamente de esa manera o si directamente fue al tío y le dijo... ...me matas a mi marido, que no me lo banco más. Pero bueno, sea como sea, no se bancaba a Outbandir. Y, claro, cuando Amles escucha todo esto, que, que enfrenta a su madre, eh, ya diciéndole, soy tu hijo, volví, porque él la quería salvar a ella. No se lo cree, o sea, está como... ¿Qué me estás diciendo? cállate O sea, básicamente le dice, cerrá la boca, vos estás mintiendo. Y después de eso su venganza sigue, porque a pesar de esto y de enterarse de todo este plan, digamos, que, que la madre había pensado para sacarse de encima a su esposo, igualmente Amleth quería matar a Fjornir, quería seguir con su venganza. Después de eso, si no me equivoco, mata al hijo de, de Fjornir, a Thorir. ¡Qué buena muerte! Espectacular, ya me, ya me voy a meter en eso. Pero... Sigue con, con su matanza. Antes había matado a dos amigos de Torrir. Después, cuando lo capturan, de hecho, porque él se va a enfrentar a Fjolnir directamente, aparece ahí en las colinas y le dice todo lo que dicen en este tipo de películas más ambientadas en la época de vikingos, de época medieval, de toda esta época. Soy tal, el hijo de tal. Vieron todos esos títulos como Daenerys. bueno se la banca contra tres chabones. Pero deja que se escape Olga. Porque la tenían ahí medio prisionera. Entonces en esa distracción lo atrapan. Y ahí momentazo. espectacular. Unos cuervos lo liberan. Eso me encantó. Me encantó porque está entre lo... Nada, nada. Esto es una boludez. No puede estar pasando. Pero a la vez nos presentaron tantas cosas así... Fantásticas, medio locas, lisérgicas eh, La chabona que se le aparece a él De hecho, sin ir más lejos, Sirius Está vidente Desaparece, o sea, le dice Bueno, esta era tu misión, no te olvides Acá está la lágrima, todo eso Y se va, desaparece de la nada Cuando va a buscar la espada Porque tenía que buscar una espada Para eh, vengar a su padre Que también ahí O sea, estas dos cosas porque iba a mencionar la espada, pero me acordé William Dafoe estaba muerto lo había matado Fjolnir le había cortado la lengua y le había sacado los ojos antes de matarlo genial, pero su sucesor, digamos, el sucesor de ese puesto que tenía Heimir guardó la cabeza espectacular, y en un trance re loco él o sea, la persona que era el sucesor de Heimir del personaje de William Dafoe, hace que el espíritu, digamos, de Heimir, baje y se comunique con Anleth a través de él. Genial. Y ahí le menciona lo de la espada, cómo se forjó la espada, que esta espada tenía tal cualidad y no sé qué y no sé cuánto y que tenía que ir a buscar esa espada. Y cuando la va a buscar, eh, digamos, un, un, un cadáver todo ya esquelético, tenía la espada en las manos y vemos una primera escena en la que cobra vida de alguna manera y algo así como Pirata del Caribe, si lo alumbraba la luz de la luna, desaparecía. Entonces, después de una muy buena pelea, muy buena pelea, queda abajo la luz de la luna y muere. Pero después vemos que como que todo eso fue eh, falso, o no pasó, no me quedó claro, pero él recupera la espada como la tendría que haber recuperado claramente, porque estaba en las manos de un esqueleto, la saca y el esqueleto se hace polvo, listo recupera la espada. O sea, después de esas cosas, y creo que había un par más, pero no recuerdo ahora bien, pero bueno, todo este ritual de iniciación de Hamlet cuando era más chico con el padre, que ya lo había mencionado. Después de todas esas cosas, que los cuervos vengan, que además el cuervo era el padre, o sea, era la figura del padre representada en, en, en, en el cuervo. Que vengan y lo liberen, cuando estaba atado ahí... Eh, de cabeza en la viga de, de este lugarcito No es raro O sea, digamos que ya se planteó que esta película rosa Y ni siquiera rosa, se mete de lleno en la pileta de los fantásticos Entonces, no es raro que tenga la ayuda de los cuervos Así que bueno Empieza toda la matanza de Hamlet Mata al chabón este que lo había perseguido cuando era chiquito Y al que le cortó la nariz momento... Hermoso, le dice, vos quisiste atrapar al cachorro que se te estaba escapando en ese momento. Bueno, el cachorro ahora es un lobo y va a terminar lo que no terminó ese día. Y le clava la espada en la, en, en la nariz, no, porque no la tenía, o sea, en el orificio nasal. Y se la clava hasta el fondo y se ve todo, todo en esas enezas. Arte. Arte. O sea, quedó muy morboso disfrutando eso, pero es genial. O sea, espectacular. Y en todo eso se manda al moco, digamos de alguna manera, amles de matar a su madre y al hijo de su madre con Fjolnir. Que no era Thorir, que Thorir era el hijo que ya tenía eh, Fjolnir. Era Gunnar, este chiquitito, que era el hijo de... La madre de Amleth y Fjolnir, o sea, el nuevo hijo, digamos. A él lo mata, o a ambos los mata sin querer, o sea, no quería matarlos. Fue por Fjellner y se los encontró a ellos, y bueno, cosas que pasan. Y ahí cuando Fjolnir llega, que parecía que se venía la gran batalla entre ellos, no. En una cuestión más de respeto dentro de, de esa situación, Fjellner se quiere eh, ocupar de de su hijo y de su mujer, dándole una especie de sepultura o algo por el estilo, se lleva a los cuerpos y les dice directamente a los ojos a Amleth, nos vemos en las puertas de Hel, que básicamente acá estaba representado como el volcán, y ahí tienen una super pelea, una super batalla final, en la que ambos mueren, básicamente. Y a todo esto... Alexander Skarsgård le llenó la cocina de humo a Anya y también con un mambo medio místico de que cuando le toca la herida ve en la sangre de ella que su sangre estaba en su cuerpo entonces ahí ve en esa visión que iba a tener dos hijos ¡Espectacular! O sea, ¿querés saber si estás embarazada? bueno, ahí, te, te toca la herida, mambo medio místico y listo sabemos si tienes hijos o no claro, en ese momento se estaban escapando eh, Amleth y Olga y Amleth eh, como que da marcha atrás y, y piensa bueno, tengo que terminar con mi venganza o sea, tengo que elegir entre seguir con las personas que amo o terminar con las personas que odio y bueno va a terminar con su venganza, termina muriendo y bueno, Olga suponemos que termina teniendo a sus hijos, básicamente porque después no sabemos nada más, puede que lo único que tendría como negativo de esta película es la duración pero hasta ahí o sea, realmente no se me hizo larga la verdad que en ese sentido la disfruté me pareció bastante llevadera o sea, tengo que admitir que no, no me pasó eso de sentir uuuh, esta película oh, y ahora es, ahora lo otro que me suele pasar por ahí a veces en este tipo de películas eh, que, que tienen cierta duración y por ahí la trama es un poco más lenta pero porque la historia es así o sea, no la pueden llevar de otra manera y me parece perfecto pero acá no me pasó, sinceramente no, no lo sentí en ningún momento así eh, pero lo remarco como un punto negativo porque tiene su duración, digamos, es larga es larga, se puede hacer lenta por momentos, sí, que yo no lo haya sentido, o que sí lo haya sentido pero que no me haya pasado al punto de oh, pensar, ya quiero que se termine, o oh, dale, apuren con esta escena, bueno, a mí no me sucedió así, pero sí es algo que pasa, que la película es así, así que lo puedo remarcar como algo negativo, lo único que tendría que remarcar como algo negativo en esta película, porque la verdad del resto me encantó, empezando por... La fotografía, la ambientación, eh, los colores que se usan en esta película son geniales La fotografía es genial, o sea, hacer una película así <risa> eh, Básicamente es garantía de que vas a tener una fotografía hermosa Que visualmente va a ser una maravilla eh, No puede salir mal, realmente Y no salió mal, la verdad que no salió mal no solamente en aspectos visuales más sencillos, si se quiere, como planos de los lugares y todo eso. También en eh, lo que eran los planos a los personajes. No sé, tenemos un momento en el que ya cuando Thorir está muerto y, y lo llevan a este lugar. Y vemos a la madre, al hermano, a Fjolnir y algunas personas más que estaban ahí. Ahí la fotografía es Impecable, o sea, en ese momento, en un plan, hay un plano secuencia cuando Amleth está todavía con esta tribu de lobos, digamos, y se meten en este lugar en el que buscan esclavos. En un momento se corta el plano secuencia, pero toda esa entrada, que va con la escalerita, se mete, va matando un par de personas, después baja. Hermoso, hermoso, y después toda esa secuencia dentro de ese lugar... Con todo el seguimiento a Amleth y, y a todo lo que esta tribu iba haciendo. Espectacular. Realmente espectacular. O sea, visualmente es una película que está ya entre lo mejor del año. Ya. Definitivamente. Las actuaciones son geniales. Son geniales. Eh, destaca mucho a Alexander Segar. Obviamente. Pero porque es el protagonista. O sea, no solamente por ser protagonista, ¿no? Tiene una actuación impecable, pero hay que sostener esa actuación. Y la verdad que me pareció genial. No solamente en la actuación en sí. En específico un punto fuerte, la actuación corporal lo que hace es, es genial. Es un laburo muy bueno, muy bueno. Anya está bien, correcta. Por ahí, ahí sí resalta más Alexander Skarsgård por esto de que es una actuación muy corporal, muy de movimientos, de peleas, de ese tipo de cosas. Pero lo de Anya también es genial. O sea, lo de Anya es muy de, de teatro, muy de, de la actuación pura, de esa puesta en escena más dramática que, que está muy bien, realmente está muy bien. Y Nicole Kidman tiene, en el momento en el que habla con Amleth, eh, tiene, no sé cuánto duró esa escena, 3 minutos, cinco minutos Lo que haya durado esa escena justifica completamente que esté Nicole Kidman Porque hasta el momento en la película era un personaje secundario que aparecía poquito Y nada más, o sea no hacía mucho en la película y esa escena justificó completamente que esté Nicole Kidman, o sea, ya está, eh, incluso en un momento pensaba como, era necesario Nicole Kidman para este papel, porque no, no, no está haciendo demasiado, o sea si sí es un papel importante pero no está haciendo mucho, listo, me cerró la boca con esa interpretación, genial, la verdad, maravillosa interpretación de Nicole Kidman, y el resto, la verdad que estuvieron bien, los pibitos, la verdad que bastante bien, generalmente eh, cuando son actores más jóvenes tienen actuaciones raras en un punto, en raras en el sentido de que por ahí son pibitos, o sea, no, no están haciendo una interpretación muy increíble y todas esas cosas, pero la verdad que estuvieron muy muy bien Oscar Novak, que era la versión joven de Anleth. y Elliot Rose, Gunnar, el hijo de Fjolnir y Gudrun, Muy bien. Estuvieron muy muy bien. Voy a destacar también. Ya que estoy. a Thorir. Gustav Lind. Que es el hijo. de Fjolnir, el hijo mayor. Que digamos. hace bien de forro. O sea, su papel de odioso. De. Eh, egocéntrico. De. incluso diría hijo mimado. en algún punto. porque es detestable. por momentos. La verdad que está bien, la verdad que está bien, me, me gustó. Me gustó, no, no, no lo tenía para destacar, pero la verdad que, pensándolo, complementa bien dentro de, de lo suyo. Bueno, William Dafoe, acá sí aparece dos minutos, pero lo que le den de tiempo a William Dafoe, ya está, o sea, no me importa, espectacular. Y algo que por ahí no tenían para destacar, pero lo recordé ahora y lo voy a mencionar. Va de la mano un poco con lo que iba a destacar después de, de las actuaciones. Pero lo voy a mencionar entre las actuaciones y lo que viene después, que es la historia en sí. Y es este punto de no mostrar a ningún personaje. O sea, no separarlos como los buenos y los malos. ¿Se entiende? Porque cuando se da esta vuelta de que al final el padre de Hamlet era un forro, básicamente. Y que... Se casó porque pudo tener un hijo con Gudrun y nada más. De hecho, ella le revela a su hijo que era esclava, entonces, como que bueno, fue nada más por, por tenerlo a él y que de hecho, él como que no nació de una relación con amor, básicamente. Después de eso, es como que ya la visión de que tenga que vengar al padre, como que ya no te da tanta empatía, o al menos a mí. Es como que hasta ese momento yo pensaba, sí, la venganza, la venganza, la venganza, y después de eso es como que... De hecho hasta el propio Anleth se queda con la duda, y es como, ¿qué hago ahora? Tiene esa duda de, ¿sigo con esto no sigo? ¿Qué hago con mi madre? Porque en un momento Olga le dice, la vas a matar? ¿O la mataste? Algo así. Y él es como que no, no, no podría matarla. Esto de que los personajes no sean ni buenos ni malos, que tengan simplemente sus acciones y que no se etiquete como bueno estos son los buenos estos son los malos porque hicieron tal cosa y esto no me, me gustó ese punto de vista de incluso hasta cuestionarte al propio protagonista como no, no, no es bueno digamos o sea hizo sus cosas malas de hecho al principio de la película cuando van a buscar a estos esclavos a este lugar Digamos que está matando gente inocente en un punto Entonces es como que Está bueno este punto de vista de No es el bueno de la historia en un punto Amles. O sea, sí estaba buscando venganza Le mataron al padre y todo eso Pero no es El típico personaje héroe Que es bueno y busca la venganza Y hay que seguirlo hasta el fin Eso me gustó, la verdad que, que me gustó bastante eh, Y la historia en general como comentaba Está muy bien llevada Yo creo que Va de la mano el tiempo de la película, acá es donde se justifica que dure lo que dura, y me parece bien, sí, me parece bien, eh, está bien llevada la historia, la verdad que, que me gustó, eh, con todos sus momentos, con todas sus cosas locas que son necesarias en un punto, también está todo muy basado en la cultura nórdica, mencionan a Odín, que seguramente cuando lo habrán escuchado fue como, no Odín, Sí, todo, por si no lo sabían, seguramente lo sabían, pero por si no lo sabían, todo lo que sale de las historias de Thor, Loki, Odín, todos están, eh, las Valquirias, que también se mencionan en esta película, eh, Heimdall, todos están inspirados en la cultura nórdica. Como ahora con Muna y los dioses egipcios que la mayoría, creo que todos, existen en la vida real, pero los adaptaron en los cómics para llevarlos a estas historias, bueno, lo mismo con esta cultura nórdica. Eh, todo eso, la verdad que me pareció muy bien eh, Todos los rituales, todas esas cosas raras De cuando Ahora me acordé cuando hacen eh, Esta iniciación también Como la hicieron con Amleth Y Orvandild y, y, y este vidente Esta especie de brujo, digamos Porque lo hacen también Gunnar y Fjellner. Matan a una piba que empieza a cantar Me encantó porque cuando veo la cara de la piba, que se nota ya desde el principio que tiene una cara de angustia, como, ¿qué estoy haciendo acá? En un momento pensé, bueno, es la cara que tiene que poner por, por lo que está cantando, qué sé yo. Pero no, era porque le iban a matar, después la terminan matando y claro, ahí se entiende, o sea, te estás preparando para que te maten, básicamente. Eh, y después le cortan la cabeza a un caballo, es como todas esas cosas locas. Pero que digamos que en lo que representa esa época digamos moneda corriente ¿no? básicamente es como que en ese tiempo te portabas mal y te mataban no había punto medio era como no no hiciste la tarea hijito querido bueno ahora te voy a tener que azotar ¿entendés? en vez de una penitencia te azotaban ah ¿le robaste a la señora de la esquina? listo te cortan la cabeza Dentro de esos términos de lo que se manejaba A la mierda a la de construcción O sea, nada Está bien, o sea Es eso y, y, y, y esto va de la mano con la crudeza También, ahora sí me meto con El señor sin nariz, Don Voldemort Maravilloso eh, to Toda la crudeza En esta película Lo explícito Cuando mata a Thorir Que le atraviesa la espada eh, Y atraviesa la cama Arte. Arte. Cuando mata, que ya lo dije. Al sin nariz. Que le dice todo esto de bueno, no me pudiste matar cuando era un cachorro. Ahora llegué como un lobo y te voy a matar. A vos. Y le clava la espalda. No. Es, es, es. sí, hermoso. O sea, me da rareza decirlo así, pero la verdad que es genial. O sea, y así un montón de cosas. Las peleas y todo. Que sea tan explícito eso Le da este toque de realidad O sea, lo lleva al punto de Bueno No nos cortan la, la escena O sea, no es que van a matar a alguien Y cortan la escena y... Oh, me quedé con la gana no, En algunas cosas pasa, pero la mayoría te lo muestran Y eso Me parece Genial y me parece necesario O sea, en este tipo de películas Está bien que se haga así ¿Sí? Yo creo que no se podría hacer de otra manera para que quede bien. Y eso es un puntazo a favor, la verdad. Y en concreto dentro de ese punto las escenas de acción. Me parecieron todas muy buenas. La verdad que en cuanto a las peleas. Eh, muy bien coreografiadas. Eh, muy bien en general eh, toda la puesta en escena. Eh, no hay muchas. O sea, no es una película que se caracterice. Por tener grandes peleas. Como por ahí. Bueno no es una película. Pero por ahí. Esta época o todas estas cuestiones. Me recuerdan a Game of Thrones. Sé que está la serie Vikings. Pero no la vi. Así que no puedo opinar sobre eso. Pero bueno si vieron Vikings. Puede ir más por este lado. Así que eh, compárenlo por ahí con eso. Yo lo voy a comparar con Game of Thrones. Que tenía más escenas de, de peleas. Más batallas. Más de esas cosas. Eh... No se especifica tanto en esto O sea, hay como más cuestiones Bueno, Thrones también tenía estas cuestiones más familiares De el reino Del legado, y de todo eso Pero sí tenía muchas batallas, eso sí Acá no hay tantas, pero la verdad que Bien, o sea, bien Me gustaron las pocas Que, que se vieron lo... lo gráfico de las, de las batallas eh... Lo gráfico de las escenas O sea Muy bien La verdad que me gustó mucho en ese aspecto y creo que todo esto complementa a que sea una gran película. Yo creo que todas estas cositas, las actuaciones, la ambientación, todo lo visual, la historia, cómo está narrada, con sus partes más reales y sus partes más locas de visiones y todo ese aspecto más mágico si se quiere. Eh, lo explícito en mostrar que le están cortando la nariz a un chabón y te lo muestran, no pasa nada Y que después le clavan la espada en la cabeza y que después le clavan la espada a uno cuando está durmiendo Y que descuartizan a dos personas y te lo muestran ahí eh, cómo están clavadas esas partes del cuerpo En el frente de una casita, todo, todo Las batallas, eh, la batalla del final entre Amleth y Fjolnir con la lava No, hermoso Esa escena Esa escena Y que no me esperaba que muera Hamlet O sea, me esperaba que maten a Fjellin Pero Lo de Hamlet No me lo esperaba Y me encantó final Genial para una película genial Que me gustó mucho Hasta acá mi reseña De The Northman Mi calificación Es de 9,5 sobre 10 Derechito A lo mejor del año ya De entrada Ojalá La vean más personas realmente porque es una película que vale la pena ver en el cine vale la pena que no quede olvidada si ¿sí? como lo fue de green knight no hablé de esa película en su momento pero es una película que vale la pena ver si eh, quieren ir a verla vayan a verla porque no spoileé nada de esa película así que eh, es una buena recomendación de las duel también, no spoileé nada acá, así que pueden ir a verla y de hecho hay un episodio en el podcast, así que después de ver la película pueden escuchar ese episodio. Eh, nada, me, me encantó de Northman, la verdad que un laburazo de Robert Eggers y todo, todo está genial en esta película, la verdad que una auténtica maravilla, así que realmente espero que, que le vaya bien en varios aspectos. En cuanto a cómo la está recibiendo la crítica, eso sí, ya le fue bien. O sea, ya digamos que tiene la bendición de la maldita crítica que a veces tanto malestar genera. Así que por ese lado está cubierto. Eh, el público en general la está recibiendo muy bien, así que eso me gusta también. Pero eh, en cuanto a lo popular, lamentablemente no sé si va a trascender tanto. Así que ojalá que pueda trascender. Si la vieron y les gustó. Compártanla, compártanla. Eh, colegas, ya han hecho su reseña. Milo, eh, muy Milo, la pueden seguir en Instagram. Vayan a leer su reseña y compartirla. se cinéfila ok, que ya estuvo invitada acá. Ceci querida también hizo su reseña. Yo voy a hacer mi reseña. Eh, cuando estén escuchando esto, ya van a tener mi reseña en la descripción. Para ir a leerla si quieren así que compartan esas reseñas compartan todo lo que vean de esta película si les gustó obviamente si no les gustó no tienen la obligación de compartir nada pero si les gustó háganlo porque la verdad que es una película que ojalá que tenga su éxito dentro de todo porque básicamente no quede olvidada como pasó con The Last Duel que no quede olvidada porque es una película que no merece quedar olvidada